Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles una vez más, Bambi Raab, en estos momentos. Eh, quiero darles las gracias por ser parte de mis aventuras. Y nada, los bienvenidos, el que quiera estar en mi canal, y si le gusta, ok, adelante. Este, y si se fijan, estoy vestida así, un poquito así, diferente por el mes de octubre, Halloween. Este y nada, amigos. Yo espero que les guste este contenido. Gracias, gracias por todo. Este y los invito también a mi página de Facebook, Aventuras Naturaleza. Ahí mismitos le dan el clic y pueden también seguirme. Gracias por todo. Este y nada. Ay, siento el siento algo raro ay algo raro esto, tru, tru. Ay. continuamos amigos y si se fijan estoy en un bosque yo diría solitario si se fijan a mi alrededor este yo venía por otro sitio y llegué a, aquí no sé no sé cómo no me di cuenta. Cuando ya. Cuando ya sentí, ya estaba aquí. Entonces yo trataré de buscar la salida porque este sitio es. De zombies, yo creo. Está muy misterioso, muy. Se siente un poquito así como de temor. Entonces este. Y quiero que. Es que escuchen un ruido. Atrás de mí escuché un ruido no sé, no sé, no sé qué es bueno y como les decía entonces este voy a tratar de encontrar la salida de verdad y miro hacia el frente y no, no, no, no veo no veo nada como, como encontrar un camino no sé porque hay mucho árbol, mucha vegetación y... ay, escuché, escuché, escuché un ruido un poco extraño Alguien viene ahí. Sí, hay algo, no sé, como que. Ay, viene para donde mí, yo creo. Ay, voy a tratar de correr. Sabes sin cabeza me viene siguiendo. Ay, no, no, no, no, tengo que correr más. No, no. amigos si, si se fijaron estoy muy cansada es que corrí porque este si el que venía detrás de mí era un zombie entonces este qué miedo la verdad mucho miedo entonces voy a continuar a ver si no encuentro ¡Ah! ¡Ah! ay no otro más por ahí otro terror no sé terror Síganme. a ver qué encuentro por aquí sigo buscando la la salida Ay. Uh. Sí, sí, tengo miedo. Sí tengo miedo, miedo. Ay, a ver. Aquí, creo que no, no, no, no, no es aquí el camino. Voy a tener que buscar este otro sitio para salir. Ay no no, no, no, no, lo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, no, De zombies y vamos a ver qué encontramos por aquí. Síganme. Siento un poquito de... de temor... poquito de, de miedo. ¿Qué es eso que se está moviendo allí? Yo creo que es una, que es una, una mano. Ay no. no. Ay no, si se fijan este, el camino no no está muy accesible para salir